¿Qué poderes tiene Rosa María Mateo tras tomar el mando de RTVE? La periodista ha sido ratificada por el Congreso para dirigir la corporación, hasta que se renueve el Consejo de Administración por concurso público. La periodista burgalesa Rosa María Mateo ha sido nombrada Administradora Única Provisional de RTVE tras lograr el sí del Congreso. De esta manera gozará de plenos poderes dentro de la corporación hasta la próxima renovación del Consejo. El Congreso de los Diputados ha aprobado este viernes la elección de Rosa María Mateo como Administradora Única de la Corporación RTV. Ocho plenos han hecho falta para poder designar a la candidata, que tendrá los poderes de Presidenta y del Consejo de Administración de manera provisional, pues en tres meses se elegirá a los nuevos cargos. Dentro de las funciones que tiene Mateo, se pueden destacar las siguientes. Administración, Renovación de Contratos destituciones y nombramientos. La periodista y actual administradora pública podrá destituir, nombrar y cesar a cualquier cargo directivo de la corporación, al igual que podrá firmar y renovar contratos dentro de la corporación. También podrá autorizar el nombramiento de las sociedades filiales. Una de las cosas que debería cambiar, según fuentes de TVE sería la dirección de informativos. Ejecución, aprobar derechos y modificaciones. Mateo también tiene potestad para aprobar y firmar cualquier convenio o acuerdo, siempre y cuando su importancia sea de la competencia del Consejo de Administración. Cualquier modificación sobre la organización básica de la corporación también le corresponde. Otro aspecto importante serán las directrices de actuación que han de cumplirse dentro de la programación, producción y comercialización de los medios estatales. Representación, imagen de la corporación. Durante los próximos tres meses, que será cuando se elija a los nuevos cargos de presidente y consejo de administración de RTV. Rosa María Mateo será el reflejo de lo que será la televisión y radio pública en este periodo. Dentro de sus obligaciones como imagen de RTV, deberá cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la autoridad audiovisual.